Me encargó nuestro buen amigo Adán, Adán Romero Barrón, el creador, el director, el fundador de este espacio, Recuerdos de Misilao, Recuerdos de Misilao, que lo salude con motivo de la Navidad y del Año Nuevo 2022 que se acerca ya, hoy es ya 14 de de diciembre del año 2021, antes las tarjetas de Navidad eran en papel, en cartoncillo, en cartulina, con colores muy bonitos y mensajes apropiados, preciosos, donde se deseaba la paz y felicidad de la Navidad y la prosperidad en el año nuevo. Llegaban tarjetas de varias partes, sobre todo de Estados Unidos hacia Guanajuato. Había unas incluso que traían música, las más modernas. Sin embargo, todo fue cambiando y ahorita aquellas tarjetas de Navidad, pues ya prácticamente, pues ya no se usan, ya no se utilizan ahorita con el WhatsApp, con twitter envían sus saludos instagram etcétera ustedes conocen más que yo no por eso este nombre de este saludo con tarjeta de navidad 3.0 para estar ya para no quedarnos pues no <risa> bueno. Para que no diga que no me he ensamblado a la nueva época, aunque no sé qué significa, pues ya tanto, pero pues aquí está. Como quiera que sea, es la misma intención que aquellas tarjetas de cartulina o de cartoncillo o de papel que llegaban a las casas y que las veía uno con tanto cariño y amor y se ponían en el nacimiento aquellas tarjetas de Navidad porque eran de los hijos o de los papás o de los tíos o de los padrinos y se juntaban cuatro, cinco, diez tarjetas de Navidad ahí en el nacimiento o bajo del árbol de Navidad. Primero, pues, del nacimiento y luego ya más después el árbol de, de Navidad, pero era bello recibir aquel mensaje de la gente, sobre todo que estaba por la mayoría de las veces en Estados Unidos, grandes misterios de la migración porque primero de Silao se iban y ahora a Silao llegan. Eh, estoy en Tabasco desde 1964, aquí llegaban personas de Yucatán, de Campeche, de Veracruz, por lo del petróleo y ahora por las maquiladoras pues se van a Guanajuato, a Sonora, a Tamaulipas nuestra gente de Silao primero se iba de Silao al DF por la industria que empezó en 1950 y mucha gente de Silao se fueron a, a México entonces en los días de Navidad llegaban las tarjetas de Navidad a Silao Guanajuato con la familia o llegaban ellos de aquellos pisos de tierra se barrían perfectamente bien, hasta brillaba la tierra y si había piso de ladrillo rojo, con la escobeta se limpiaba perfectamente aquel ladrillo rojo, quedaba precioso, brillante. Se le sacaba el color, volvía a darle vida a aquel ladrillo tan hermoso para cuando llegaran las visitas o bien aquellos ladrillos rojos se les hacía un círculo con aceite, con pintura de aceite en medio de distintos colores, y se veía hermosísimo aquel piso de ladrillo con círculos de colores en el centro del ladrillo, y se veía hermosísimo. Y llegaba la familia y todos felices y contentos, cuando lograban venir desde Estados Unidos hacia la Guanajuato, pues, pues olvídese usted, número uno, por pues revisar el beliz. Chamacos, bailábamos adentro de los belices, mientras sacaban la camisa, el pantalón, el suete, la chamarra, la bufanda, los guantes, lo que nos traían. Y llegaba pues la tarjeta de Navidad de los que no podían venir, pero es una presencia muy fuerte en estos días, porque es un saludo con un deseo sincero, que es lo que les queremos decir en este momento, mi querido Adán Romero Barrón, de Recuerdos de Misilao, porque los queremos mucho, número uno. No lo escribo en la tarjeta de Navidad, pero se los digo gracias a la tecnología que hay ya ahora y de la que podemos disfrutar. Octavio Cisneros. Octavio, me da gusto saludarte. Wow, Rubén Gallardo desde la aldea. Rubén, vecinos, vecino de Silau, Guanajuato, Rubén Gallardo desde la aldea está entre Silao y Romita, por allá íbamos a la corta de Durazno, con un señor de nombre Ladislao, yo creo, que estaba en la entrada a Romita, y después de los Durán, pues ahí está Rubén Gallardo en la aldea, Octavio Cisneros, buenas noches amigo, me da gusto saludarlo, es usted una persona, gracias Octavio, que Dios los bendiga. Mira, este, tú estás en Oaxaca, yo en Villahermosa. Estoy bien, gracias a Dios, Octavio. Rubén Gallardo, ¿por qué el nombre de calle Puente y Cantina Puente de Palo? <risa> pues dicen que cuando yo vi que había un puente ahí, que era como río, sería, bueno, si la Obregón era río pero de Juárez también bajaba mucha agua de la calle Juárez y que había un puente ahí en esa zona entre Obregón y Juárez y por eso la cantina que había ahí era la cantina El Puente de Palo. Conocí la cantina porque pues yo viví cerca de esa cantina en Obregón Sur, enfrente de, creo que es el callejón de Iturbide, el que está antes de La Pila y Arenal. Está la calle A la Pila y Arenal. Pues antes hay un callejón que era, yo creo que, o es de Iturbide, no me acuerdo exactamente bien, se me olvida ese nombre. Es el que sale hasta la estación. Bueno, cerca de ahí yo viví y conocí perfectamente la cantina el Puente de Palo. Y pues ahí llegaban mis hermanos también y yo en alguna ocasión también llegué por ahí a tomarme algún ponchecito seguramente. Octavio, saludos en Oaxaca, Rubén Gallardo en la aldea, wow, <ríe> me sorprendo y me da gusto este, de ver, oigo la aldea y bueno, pues ahí pasábamos seguido a la aldea y lo de Rubén Gallardo que me pregunta del Puente de Palo, pues sí, efectivamente ahí estaban Obregón y Juárez, o se acerca en esta esquina el puente de Pablo, lo que fue, y de la otra esquina, el Cinemontes, para que se ubiquen los que andan fuera, que sepan de qué estamos hablando más o menos. Entonces, esta tarjeta de Navidad tiene la intención número uno de desearle pues, mucha salud. Para ti, papá, mamá, para todos. Mucha salud para los niños. Porque cuando los niños tosen, les duele un el corazón. Que todos estén bien, los niños, los papás, los abuelitos, hermanos, que tengan trabajo. Yo sé cómo se barren los dólares en Estados Unidos. Mucha gente no lo sabe. Creen que, que si llegan a barrer los dólares, yo sé cómo se barren los dólares por allá. Y cada centavito que mandan es a base de mucho sacrificio. Así que lo que les llegue, aprovechenlo, aprovechenlo. Multiplíquenlo si pueden, multiplíquenlo. Ojalá y logren entenderme, multiplíquenlo. Les doy un ejemplo. Una vez en un programa de Radio Internacional, una muchacha de Querétaro, no sé dónde, le preguntó al conductor del programa que cómo podía demandar a su esposo que estaba trabajando en Estados Unidos para que le mandara más pensión y le dijo el conductor del programa cuánto recibe usted mensual de esa persona de la persona que estaba en Estados Unidos dijo bueno tres mil cinco mil siete mil Dice, mire, mejor deje las cosas en paz, déjelo trabajar a gusto. Lo que tiene usted que hacer es multiplicar ese dinero que le llega, a aprovechar que le está llegando. Mire usted, cuando empezó el apoyo del gobierno a darle a los viejitos apoyo económico, conocí el detalle de un matrimonio de viejitos, viejitos de 70 años, que cobraron, se fueron a comprar tortillas, pusieron el puesto afuera de su casa, en un recipiente de unicel pusieron las tortillas, compraron tortillas, revendieron tortillas, y los tres mil o cuatro mil que les daban, bueno, pues a fin de mes volvieron ocho mil. Entonces el consejo que le daba a este conductor del programa, a esta muchacha, que mejor dejara en paz al que estaba trabajando allá para que le siguiera mandando y que ella multiplicara lo que recibía. Entonces, con mucho cariño, les deseo salud, les deseo armonía, que no tengan problemas, que todo sea en paz. Decía mi mamá tan bonita que la paz. Y pues mucho amor, mucho cariño. Este, Donde hay amor está Dios. No hay, no hay que buscarle mucho, no hay que investigar mucho. A Dios no se le investiga, a Dios se le ama. Salud, dinero. El, el dinero también, porque da también paz interior el dinero. Cuando trae uno dinero en la bolsa, pues se siente uno tranquilo. También ayuda a la paz interior. Ordenen sus pensamientos. Porque a veces trae uno, creo que son 70 mil pensamientos que uno crea al día. Por eso ando uno, pero <ríe> Entonces, salud, dinero, amor. Ámense, respétense. Mire usted, si usted no tiene para comer para Navidad... Todos en la vida hemos pasado alguna vez una etapa en que no tenemos nada para cenar en Navidad. Todos, sin excepción. ¿eh? Bueno, habrá excepciones, pero de lo mío en particular y de lo que yo conozco, hay ocasiones en que no hay nada para cenar en Navidad. ¿eh? Pero no siempre es así. No siempre es así, la rueda de la fortuna va girando, va caminando. Y si está Navidad, usted con problemas económicos, lo único que yo le digo, qué buena seña de que vienen mejores tiempos. Porque la vida realmente es una rueda de la fortuna. Conozco también gente con poder económico, que les tocó también pasar, pues, si sentamos alguna Navidad. Todos lo hemos vivido. Mire usted, una vez fui a México yo por dinero, llegué a la terminal, llevaba yo todavía, sería 80 pesos. Estamos hablando de hace 30 años una persona me pidió apoyo porque venía a Villahermosa, me dijo yo, saqué el dinero y se lo di para su pasaje. Yo dije, ahorita voy por dinero y me dan. En un locker, en la terminal, en la central del norte, guardé mi ropa de frío, mi suéter y mi chamarra, y me fui a ver a dónde me iban a pagar. Resulta que no me pagaron y en la noche estaba yo durmiendo en la central camionera en enero con un frío terrible, volteaba ya a ver el locker donde estaba mi ropa de frío, pero pues ahí estaba bien, yo no tenía para sacar la ropa, era 15 pesos de locker y yo nada más tenía, me lo di un café, entonces dije, me lo tomo ahorita me lo tomo en la mañana, pues mejor en la mañana, y me puse periódicos en la espalda y periódicos acá en el frente para aguantar el frío, y dije, no me vuelve a pasar, y por rengón me pasó cuatro veces. <risa> cuatro veces me tocó dormir en la central camionera. Con hambre, con sed. Es un decir con hambre porque Dios ayuda y no sientes hambre. El frío sí se siente. Hambre, pues yo no sentí. Mi sed, pues tampoco, este, sinceramente. Pero si aprecias. Porque a medianoche ves que llega mucha gente de fuera con costalitos de plástico. Los indigentes. Donde cargan todo su capital, todo su patrimonio. Con sus trajes de hace 70 años raídos, remendados. Y se sientan ahí contigo y te olvidas de chinches y piojos. ser hermana uno... Nace la solidaridad, nace el amor al prójimo y te repegas uno con otro. No hay asco, hay respeto, hay cariño. Estás en la misma. Me tocó vivirlo en la central cámara cuatro veces. Bendito sea Dios. Y ahorita, pues, mírame con mi camisa. Este, mira, te voy a enseñar. Mira, mi camisa elegante de Navidad, mira. ¿Mm? Santa Cruz y nada, pero ahí va pedir, mira. Mi camisa bonita. O sea, es la rueda de la fortuna, hermano querido. Entonces, esta tarjeta que le pongo 3.0 para estar a la altura, pero que te digo lo que viví, para que veas que sí sé lo que se siente pero todo pasa, todo pasa. Lo único que no pasa es Dios, porque es eterno, fuera de ahí todo pasa. Rosalba Rosa de la Mañana, Rosalba Falcón, me da mucho gusto saludarte, Rosita. Que Dios te bendiga, Rosita. Entonces, ¿cómo no les voy a desear con mucho cariño? Mucha salud, mucha tranquilidad, mucho amor, mucha paz en sus mentes, en sus corazones. Y que los hijos estén bien, porque se preocupa uno, obviamente. Así que vamos a bendecirnos unos a otros y pedirle a Dios. Pedirle a Dios que, pues, el 21, el 20, el 21, pues, nos trajo a <risa> como bandidos de río frío, ¿no? O sea, a mí me convenía porque no se veía ¿no? la falta de, de la placa, pues, ¿no? O sea, tengo mi placa, pero me da miedo que se me vaya a caer porque estoy hablando y... Me gusta hablar tranquilamente y con la placa siento yo que se me vaya a caer. Y con el bozal, este, ¿cómo se llama? El... ¿es de sanidad? pues no me veían pero pues como quiera que sea mire Sara García le dieron un papel de viejita le dieron un papel de viejita y se tuvo que sacar 15 piezas dentales y presumía ella que se las sacó de un solo jalón de un solo jalón detalles que pasan pero no deben de traumatizarse por cualquier cosa. deben uno de seguir adelante, adelante, adelante. ¿Saben qué? Con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto a través de lo que le llamé yo tarjeta de Navidad 3.0. Que sean muy felices en esta Navidad y que el año que viene el próspero 22 que haya trabajo que haya salud dinero amor y mucha paz como decía Walter Mercado ¿no? y mucha mucho mucho amor y mucha mucha mucha paz los quiero mucho que Dios los bendiga Saludos a todos. Donde anden, eh? Porque ahorita de silao hay en Canadá y en China y en Chicago y en California y eh, en todas partes del mundo. Y un, un favor a los que anden fuera: comuníquense, escriban recuerdos de mi silao. Queremos saber en dónde andan. Ah, Recuerdos de Misilao, aquí está en Face, Recuerdos de Misilao. ¿En qué escuela estudiaste? ¿Por dónde viviste? ¿A quién conociste? ¿Qué canciones oías en aquel tiempo? Si ibas al combate de flores, a las serenatas en el jardín, cuando se subió el hombre mosca a la parroquia de Santiago Apóstol, cuando ampliaron la parroquia, cuando construyeron Cristo Rey, si ¿Sí viste a Vicente Fernández alguna vez en Silao, si ¿Sí sabías que la Prieta Lindes de Salamanca, Guanajuato, la cantante ranchero que cantaba hermosísimo, que Joaquín Pardavé de Pénjamo, que Raúl Velasco de Celaya, Guanajuato, que José Alfredo, de Dolores Hidalgo de tantos valores que tenemos, pero los tenemos por ahí perdidos. Ya no les sigo, me da gusto saludarlos, no les quito el tiempo, que Dios los bendiga a todos, los quiero mucho y hasta la próxima si Dios nos da oportunidad. Gracias.